Jalisco, no te rajes. Estamos en Jalisco, bueno, estamos en Zamora, en el Gran Café Jalisco, desde 1933. Estamos con Santarén Folk, casi desde entonces. Vamos a hablar con ellos. El rabel está enojado y el que lo toca también porque no le dan de aquello que rechina la sartén. <risa> Compañeros, si te casas busca una mujer morena, que de las blancas y rubias de ciento sale una buena. <risa> por verte qué poco sueño tenía el otro día en el paseo me dijo una señorita como no paren los hombres teniendo la misma tripa Las dos gaitas y las demás solo Como decíamos, estamos en Zamora, en el Gran Café, Jalisco, desde 1933, con Santarém Folk, que ya han pasado por aquí un montón de veces. Desde 1933, ¿no? Ya vais Luis, pero. ¿Mucho? No, no, desde 1934, no exageramos. Ah, bueno. Pues, <risa> ya esperaste y se quebriera el café para poder venir aquí a, a Además, debutar. ¿Cuántos años son? ¿Son 30, Uf, 30 años o sí? No lo No lo sé. No lo sabes. No lo sé, no lo sé. Más de 30, por supuesto. Sí, ¿no? eh, empezó en un pueblo de Zamora que se llama Permido de Sayago, en una asociación cultural, eh, y luego de allí lo heredamos en Zamora, en fin, el único que queda soy yo, pero sinceramente yo, si me tuviera que decantar por una cifra, diría unos 36. Oye, en todos estos años, muchos cambios, aquí vive mucha juventud, Esto no llevan 30 y tantos años. Pues algunos igual ni lo tienen. Igual algunos menos llevan. Y Igual algunos tienen la mitad de esos años. Pero bueno, sí, ha habido, ha habido bastantes cambios en el grupo, claro que sí. Pero bueno, yo duro, yo duro, yo perduro, yo perduro. Eh, decimos que, que la evolución se ha notado también en, en el tipo de música, ¿verdad? Sí, sí, en sí, todos sí, estos años. Sí, la música es totalmente, totalmente distinta. Totalmente distinta desde que comenzamos haciendo un folclore, folclore, digamos. Eh, luego intentamos, eh, íbamos tocando un poco como nomes de jugularía, como labraña, como otros referentes que fuimos, que fuimos teniendo, eh, bandurrias, laudes, y guitarras y demás. Eh, y luego, no sé, tuvimos bastantes años intentando hacer algo que era distinto, totalmente distinto, que era la mezcla de gaita y dulzaina. Para lo cual, como la gaita usábamos gaitando, eh, ...pero la Dulcena está en fa sostenido... ...con lo cual no, no encajaba nada había que usar... ...Tudeles cuando no estaban de moda... ...cuando no se fabricaban por parte de los... ...de los de los luthiers. ...y Lutiers. ¿Y qué no lo hacía fuimos... el, el carpintero? <risa> con <achan chiles. risa> eh, ...un... ...un tornero... ...ya retirado... ...que conservaba una máquina de torno... Eh, ...a base de probar... ...a base de prueba-error fuimos haciendo un tudel en sol y un tudel en fa es decir vamos a explicarlo un poco que es alargar el instrumento alargar para que suene un poco más grave o acortar el tudel lo que se mete así para poner la caña o acortarlo para que suene más agudo y puedo afinar con la, la afinación venta. en fa sostenido es eh, infame no encaja con nada entonces pues hay que hacerlo en sol o en fa para que para que ...pueda encajar un poco, un poco más... Eh, ...con que hubiéramos esperado tres o cuatro años... ...ya todo el mundo se puso a fabricar Tudeles... qué Porque... pena ese tornero ¿no? de lo patentado bueno, ¿verdad?... Ahí, ...ahí estuvimos, ahí estuvimos como pioneros casi ¿no?... ...hicimos un disco, el anterior disco... Eh, ...como resumen de toda esa época, de todo ese momento... Y, eh, ...y bueno pues a partir de ese momento... ...volvimos a cambiar de estilo, al estilo actual... Santana en Folk, muchos músicos, muchos estilos... ...han pasado muchos músicos... ...y han ido cambiando de estilo... Vamos a conocerlos un poco más. Bueno, ya los conocemos porque son amigos, pero como siempre hay gente nueva. y tantos años de Santarén-Forg... ...hemos hablado con Luis, el más veterano... ...ahora vamos a hablar con Rosa... ...Rosa tú... ...eres como la, la segunda del lugar ¿no? Sí, sí, sí... ...ahora mismo soy la jefa... ...ahora es la jefa... ...ahora soy la jefa... ...no me extraña nada... ...este es el arreglista y yo soy la jefa... ...y que entre tus cometidos de jefa... ...¿cuáles están? ...ponerlos a raya... ...tratarlos como una madre... ...o sea... ...has llegado... ...mándame un whatsapp... ...oye, tienes que estar hasta ahora... ...tienes que llevar esto... ...tienes que llevar lo otro... Contrólate. ...no te preocupes, no tengas miedo... Eh, ...los nervios, va, va... ...darles un poco de confianza... Ser el alma de, de este grupo... ...sí, sí, un poco sí... ...yo soy... Eh, ...mira, un poco sí... ...oye, ¿tú en qué fase entraste? ...en la de las dulzainas con Tudel, las dulzainas oh, sin wow, Tudel... Yo ...antes eh? yo entré en la de, ...en la de tradicional, tradicional... ...tradicional de... ...panaderas, que fuimos... ...creo que los primeros que grabamos... Eh, ...en un disco, las panaderas... Hace 20 tan, De esta zona, ¿no? Eh, pues eso, guadañas, eh, canciones con guadañas, ca canciones majando, espadando... Y, pues, laudes, eh, guitarras, mucha percusión, muchas voces... ¿Y qué haces ahora en el grupo? Ahora, percusiones y voces. Percusiones y voces. Sí, me han librado estos chicos de todas las guitarras, de todas las cuerdas y todo. Sí, y, sí, sí. y mandar mensajes y controlar Ah, porque bueno, porque esto es una familia eh, bueno, Cuando es una familia hay que tratarlos No hay que tratarlos mmm, como una familia, no Pero que eh, sientan el cariño, que la compenetración No es ir a tocar, a hacer un concierto a Burgos Y ya está, vamos, tocamos y nos volvimos no Bueno, vamos a pasar aquí a una, a una de las hijas oh, vale, vale. Ana, ¿verdad? sí ¿Qué tal? ¿Qué te has importado? ¿Os echa muchas broncas la madre? No, que va, que va. Nos llevamos todos súper bien y hay muy buen rollo en el grupo y todo. ¿Tú tocas el clarinete? Clarinete y flauta de pico también. ¿Dentro del grupo? Sí. ¿Tú tienes formación clásica? Sí, yo tengo un superior hecho y, y eso. Pero eso, ¿no? me gusta mucho el folk. Lo dice como bueno. si nada, tengo un superior y eso, nada, como si fuera <risa> poco, poco importante. Eh, ¿Tú estudiaste en Zamora, en el Conservatorio de Zamora? estudié aquí y luego me fui a Oviedo, estudié allí y luego estuve un año en Roma estudiando también ay qué bien en Roma mm, muy bonito mucha música tradicional castellana en Roma no hay no no de eso no pero yo les llevaba y les decía ay pues allí en Zamora tocamos esto y les encantaba sí, les gustaba mucho los romanos. sí sí vamos a ir conociendo los hemos conocido aquí a, a, al padre espiritual a la madre y aquí estamos con los muchachos de Santarén, Folk Sueños perdidos, certezas y olvidos, amor y dolor. Tierra en que planto canciones que el viento celoso marchita en mi voz. su aroma al pasar sombra de los sueños rotos que ahogan memorias de guerra y de paz sueño piedras que caen Tantos sueños rotos renuevan su afán Y las aguas de los ríos repiten promesas que no cumplirán Sueño piedras que cantan con tonos de luz Sueño un David, el futuro, la promesa de Santarén Folk. Parece ser, parece ser. ¿Asume la responsabilidad? Sí, yo sí, vamos, pero encantado encima, o sea que sí. Tú eres eh, guitarrista, eres tú. Bueno, guitarrista, me, me apaño con la guitarra y me apaño con el bajo. Con bueno, eso ya... Con eso ya tienes bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Me, me apaño, es un poco... yo te veo un poco humilde. ¿Qué voy a Claro, exactamente, ¿qué le voy a Tienes hacer? Tienes que salir adelante y, y que tiene muchas expectativas puestas en ti. Por eso, estoy, estoy intentando pues, que, que, se, que se sientan un poco orgullosos. Pero bueno. ¿Y sí. estudias guitarra abajo bajo? Yo no he estudiado, no tengo formación clásica. Nada. ¿Eres autodidacta? No, empecé con Luis. Aprendí con Luis y... Sí. ¿Con este Luis? Con este Luis. Bueno, entonces se ve que si empezó el Luis, Bueno, Luis sí tiene formación clásica. Sí. Pero bueno, yo... Precisamente no, pero sí, me no, gusta. Tampoco es necesaria. No, no hace falta tampoco. Realmente lo que hay que hacer para tocar es, es tocar. Ya realmente es que estoy estudiando en ingeniería, yo estoy en otros arabs. Claro, tú lo que quieres hacer es hacer ganarte la vida bien, no como, no, <risa> no como todos estos de desgraciados. <risa> Ahí está, yo quiero aprobaros. Bueno, vamos a conocer al otro, al, al hermano mediano, Iván. Iván, ¿cuál es tu cometido dentro de este grupo? Pues sobre todo los vientos, Gaita... Y flauta en alguna ocasión, a ver si podemos meter foto a cabecera, por ejemplo. Vamos a ver si. Estamos bien. ¿Tiene pinta de ser el que le eché las rocas que llega tarde y todo eso? Bueno, la mamá espiritual sí. Porque yo no. Yo no resi yo es que no resido en Zamora, o sea, yo resido en Valladolid, aunque soy de Zamora, pero cada vez que terminamos un concierto o alguna cosa me dice, oye, ponme un mensaje para saber que has llegado. Entonces me lo dice. Yo le toca que poner lo primero. Sí, he llegado, ya, ya está. Ya con eso se queda tranquila. Tú eres del mundo del folclore, vienes de... Sí, de... yo, vamos, yo he tenido formación autodidacta, yo no, o sea, nadie me, apenas me ha enseñado, pero sí todo sí. completamente folk, folclore. Diferentes ¿Sí? estilos. Eh, bueno, en voy en la Casa de Galicia, estoy en el Centro Asturiano, soy profesor en, en los dos sitios de, de Gaita. Eh, lo, lo que más domino es la... Lo que más habituado estoy es la música celta, la música irlandesa, por ejemplo. Entonces, cuando me llamaron, oye, nos interesa un gaitero para el grupo, dije, bueno, pues voy a probar a ver qué tal. Entonces, llevo un año y más o menos, pues, me voy apañando también. ¿sí? A ver, vamos a pasar a Luis el, el micrófono. Son siete discos ya. Sí. ¿Recuerdas el primero? Sí, recuerdo el primero. El primero se grabó... Eh, hacia creo que el año 87 o por ahí eh, Y se grabó, como se hacían las cosas entonces En un estudio en Madrid 12 horas seguidas El estudio estaba alquilado 12 horas Había con, que aprovechar ahí Con claro. cintas Revox de estas grandes y demás y tenía que salir la canción entera de principio a fin, cada canción venga a repetir, venga a repetir, hasta que más o menos estaba satisfecho. Un palizón horrible, por cierto carísimo, grabar un disco no tenía nada que ver con lo de ahora, era una, una cosa carísima. Y ese fue el primer disco que hicimos. Pues ahí los tenéis, Santarén Folk, los podéis buscar en internet, tienen su página web, tienen su Facebook, para conseguir sus discos, para saber por dónde hacen las giras. Y llevan treinta y tantos años y por lo que vemos pues van para otros treinta y tantos. Nosotros estaremos dentro de esos treinta y tantos aquí. Como clavos. Ay, ay, ay. Sí, señor. Sacándose del el programa.